En este tutorial os voy a enseñar de unir dos, mmm, dos formas una flor, ¿no? Y con esa flor podréis hacer, realizar varios trabajos. Yo en este caso voy a hacer un bolso. Y en una de las formas que yo una esta, esta flor será el que yo haga para el bolso, que aquí está. veis? Ya en el siguiente tutorial veréis cómo se hace el bolso. Ahora voy a enseñar cómo se realiza la, una flor y luego otra flor. ¿Vale? Pues vamos a utilizar seis anillas. Hilo nylon, por supuesto, o hilo de algodón. Otro no lo recomiendo. Bueno, el mío es de hilo nylon número 9. Y tengo un canchillo de número 2. ¿Vale? Cogemos la anilla. El lado feo. Que aquí no está porque se ha estropeado del todo, pero bueno. Y escondemos la... el lado feo. Vamos a poner este. Lado feo. Con los lados bonitos lo ponemos encima del lado feo y hacemos dos puntos bajos. Nada más empezar. Vamos a ver qué pasa aquí, que no veo con tanto sol. Y hacemos dos puntos bajos. Esta hebra vamos a dejarla aquí para ir escondiéndola. Así que vayamos tejiendo la anilla. tiramos un poco de la que hemos empezado aquí la ponemos delante ponemos otra y así correlativamente hasta que hagamos 6 voy a hacer otro, otra ponemos esa hebra delante y así nos aseguramos que la estamos tejiendo a la vez que estamos haciendo juntando las anillas. vale así hasta 6 tenemos que hacer 6 Aquí ya tenemos las seis tejidas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, y cogemos cerramos esto. Lo de feo con el, la primera que teníamos, la montamos el lado bonito. La hebra tiene que estar dentro de este hueco que vamos a hacer. Este orificio, vale, aquí el bonito lo ponemos encima del feo, así. Y la hebra dentro, y hacemos y ya trabajamos por dentro del orificio y hacemos dos puntos bajos, uno y dos. Y ahora con el primer punto que realizamos, hacemos un punto deslizado. Sacamos un poco la hebra para poderle darle la vuelta, que no se nos desbarate, ¿vale? Así. Metemos el ganchivo, le damos la vuelta, ¿veis? Y sacamos este punto deslizado para atrás. Y subiremos, vamos a tirar del hilo, tiramos del hilo y subimos con cuatro cadenas, 1, 2, 3, o con tres según cómo tejáis, si tejéis más flojo, con tres es más que suficiente. Subimos y ahora vamos a tejer solo una anilla y el sitio que vamos a tejer es la parte de atrás, ¿vale? Esto, solo vamos a pillar esto. Y vamos a hacer un punto bajo y ahora inmediatamente en el mismo sitio, tres puntos altos. Tres puntos altos es cogiendo la hebra al ganchillo, sacando aquí, cogiendo hebra y tenemos tres hebras. Y sacamos primero los dos puntos que hay, y luego los otros dos puntos. Esto es punto alto o vareta. Volvemos a, a cargar el ganchillo. La metemos, sacamos y hacemos tres puntos altos. Vale, y ahora separaremos con dos cadenas: uno y dos. Y volvemos en el mismo sitio a realizar otros tres puntos altos. Uno y dos, 2, algo lento para que lo veáis, y 3, hemos empezado con un punto bajo, pues cerraremos con un punto bajo, y aquí tenemos nuestro primer pétalo, voy a hacer el siguiente, pasaremos la siguiente anilla, aquí la tenemos, veis, y la parte de atrás, volvemos, Hacer un punto bajo, ¿vale? Y tres varetas o tres puntos altos. Uno, dos y tres. Otra vez dos cadenas de separación, una y dos. Y tres puntos altos otra vez. 1 2 y 3 y cerramos con un punto bajo o un medio punto vale aquí tenemos dos pétalos así vamos a realizar cuatro más que nos faltan 1 2 3 y 4 vale nos vemos aquí y aquí ya me falta y estoy en el sexto pétalo voy a hacer las dos cadenas de separación ya he hecho tres puntos altos vuelvo a hacer los otros tres puntos altos y cerramos con un punto bajo y ahora con el primer punto bajo que realizamos el primero hacemos un punto deslizado y ya cortáis pero os digo una cosa que vais a hacer muchas flores porque si vais a hacer el bolso como yo o un cinturón que quedaría muy bonito también o un collar con varias flores pues en el siguiente tutorial os enseño cómo enganchar estas flor con otra flor vale no cortéis y no enredéis hacer muchas flores porque necesitáis más hebra y si no dejáis un buen trozo de hebra cuando cortéis vale porque vaya a necesitar, porque al enganchar una flor con otro necesitáis más hilo. Venga, pues ahora voy a hacer el otro, el... otra flor de anilla. Este está de esta forma que se ve la anilla y ahora voy a enseñar otra forma que no se ve la anilla. Otra vez utilizaremos seis anillas, ¿vale? Seis anillas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y otra vez hacemos lo mismo. Este primer paso en todo, tanto la flor de anilla que os enseñé de hacer una flor para hacer un broche, como esta, toda empieza por la misma forma. Hacemos dos puntos bajos en el mismo orificio y juntaremos seis. ¿Vale? El mismo método que antes. Dos puntos bajos, la hebra esta que hemos empezado la vamos a ir poniendo ahí para ir escondiéndola. 6 y ya cerramos como enseñé antes, el mismo paso que este, ¿vale? Me, nos vemos cuando ya tenga la flor hecha, o sea, he cerrado el círculo. Aquí está cerrado el círculo y hacemos lo mismo que antes: cogemos, echamos para atrás y subimos con dos, con tres o cuatro cadenas, según como tengáis el hilo y según como tejéis. Tres y cuatro. Y ahora en el otro enseñé a coger la anilla desde aquí, ¿no? Pues en esta vamos a coger la parte bonita esta parte esta entonces ya vosotros hacer el, el trabajo que queráis elegí el la flor que queráis y realizar un punto bajo y continuación tres puntos altos uno dos y tres dos cadena de separación es lo mismo nada más que cogiendo la parte bonita de la anilla y tres puntos alto otra vez pero yo doy dos opciones por si queréis de una, fo de una forma u otro la flor para hacer el trabajo que queráis realizar y un punto bajo veis tenemos la primera flor nos vamos directamente vamos a quitar esto de aquí directamente a la siguiente a donde está lo bonito. ¿Vale? Y hacemos un punto bajo. Y otra vez lo mismo. Levantamos. Y solo hacemos esto. No se cogen dos anillas. ¿eh? Y hacemos tres puntos altos. Uno. Dos. Vaya. Y tres. Y ahora otra vez, dos cadenas de separación, una y dos. Y hacemos otra vez los tres puntos altos que nos falta. Y cerramos con un punto bajo. Dos y tres. ¿Veis? Y cerramos con un punto bajo. Cerramos con un punto bajo, y esta es la otra forma de hacer el pétalo. Los pétalos, voy a hacerlo y ahora lo veréis. Y ya decidí cuál queréis hacer: o esta o esta. Y aquí he terminado, ya me he hecho mi sede del pétalo y hacemos un punto deslizado al primer punto bajo. Prácticamente es lo mismo. Pero esta, por ejemplo, puede servir esta flor para la anilla que tengáis estropeada porque apenas aprecia la anilla. ¿Vale? Podéis decidir o esta flor o esta. Yo en el siguiente vídeo que vaya a tener detrás de este es como unir la flor. Mm, de, dos, de dos formas o tres me parece que le pongo. ¿Vale? Y ya en el siguiente ya tendréis cómo se hace un trabajo que estoy haciendo yo que es un bolso en el próximo tutorial en el, en el siguiente será un, unión de, la, de las flores y en el siguiente será el bolso venga espero que os haya gustado que lo realicéis si tenéis alguna duda además que me preguntéis por aquí por youtube que yo enseguida os responderé y si estáis suscrito a mi canal enseguida tendréis notificaciones mías vale Venga, gracias por verme y hasta la próxima. Chao.